Muy buenas a todos y a todas los que estén viendo este gameplay de Kirby. Hoy día vamos a continuar con la serie de Drumblam de la Game Boy. Y vamos a continuar. En el anterior capítulo estuvimos en el mundo 1 y pasamos todo, absolutamente todo, y viendo algunos secretos que estaban escondidos. Bueno, primer caso que acá. No les recomiendo entrar Pero como yo tengo poca vida Voy a ir por acá Porque este lugar es un Para conseguir eso Y conseguir la flor para que no te dañe Entonces no sirve demasiado Ya, y ahora entramos por este lugar Bueno, acá nos sirve demasiado este el poder Y después de esto. ¿Por qué? Uh. Venga. Uh, esa cosa te mata el toque. Venga. Acá te sirve un montón. Para protegerte de los monstruos. No. Bueno. Ahí está. Acá te sirve un montón esto No, un loco otra vez Venga Bueno, quinto lugar No tan bueno Ya pasamos al segundo nivel Y tenemos acá un minijuego Vamos a ver si nos lo pasamos no me acuerdo muy bien cómo se jugó esto. Ah, está, ya me acuerdo. Tenemos que evitar esas cosas negras. Pero con los gráficos de GBA es muy difícil ver esas cosas. Muy difícil. O sea, te lo puedes pasar, pero difícil detectar. Si y puedes que equivocarte. Mira, como yo me equivoqué ahí. Y gané 3 vidas Es lo que te dan Mira 3, 2, 1 Ah bueno, ah no Dependiendo, Dependiendo. Bueno, vamos a continuar eh, Estuvo muy bueno el minijuego No puede escapar Venga, ahí está Los NPCs tienen una inteligencia muy mala Eh, destruido por su, por su por, ah, Destruido por su propio poder bueno. ¿Está bien el volumen? Quiero ver, controlar si está bien el volumen ¿Por ahí? ¿Está bien? Sí, está, bien. Ahí está. Bueno. Espero que no se escuche tan mal y este poder es muy bueno Por esto No En cero, en cero, en cero Me estás Probando Bueno No, por Este me recuerda al mapa de Star Wars No sé por qué Y esto Fácil. Venga, hermoso, hermoso, hermoso Pero tenemos poca vida y necesitamos recuperar Así que voy a intentar de no morir todo el rato bueno morimos pero review fácil no, no, vamos a elegir este poder que se llama well como les dije en el anterior capítulo este otra versión hay dos versiones la normal y la la normal con la con la demo oficial ¿entiendes? yo tengo la demo o sea está completo pero lo que falta es que no, eh, no están agregadas como el cambio de idioma otras cosas entonces acá se está en inglés porque no tengo otro idioma Acá vamos a jugar este minijuego Que se llama Bomba Y lo jugamos, así que vamos Ese se le tira a mí Ya, porque a mí... Muy bueno este juego. Chutao. No me dejaron tiempo para responder. Una vida. Tenemos 8. 9. Vamos al tercer nivel. Entre más avances, más niveles hay. Chutao. Uh, lo cero que estamos perdiendo muy rápido esto en serio que les digo en serio esto que quisiera grabar en buena calidad podría ponerme shaders y hacer una pantalla más amplia pero ¿cuál es el problema? Eh, quiero jugar el juego original esta cuestión no me sirve Quiero jugar el juego original como es y segundo cuando no se arregla la pantalla. No sé. ¿Vieron esa parte? Esa parte donde habían dos puertas, pero ahora hay solamente una. ¿Por qué? Porque tengo una demo. En el otro agregaron los extras. No. Me pregunto dónde estará esa puerta pero Creo que tenía que picar la espada Vaya, vale, me comí un hongo Listo, ahora tenemos una pelea contra él Pero no él tenemos que comernos esas cosas Y tirarlas Esas cosas son las que más un joden Y buena emoción Y último Bueno, queda uno más Y listo, pelea fácil Bueno, no tan fácil para los principiantes Por ejemplo, yo era un principiante Y a mí me costaba demasiado eso me gusta demasiado. Y estamos en el final. Uh, casi. Bueno. Quería decirle gracias porque en el anterior video Tuvo hortas vistas. Tengo, tuvo. Ah. O sea, el... arte que poder aquí, ¿no? Bueno, hasta este. eh, Eh, lo que pasa Que no hace Digo la verdad No veo las vistas Entonces digo Ya Esto es para entretener Uy Luego Meo poder caca Que me elegí Pero yo creo que Me va a servir de algo esto o oh, mira Una vida No Que rata Uh, se cayó el, menos, el mundo que menos me gusta eh, Uno de la nube Porque No Uh Porque O sea, no me gusta porque La diferencia O sea Hay monos de otros colores Y muchas, muchas partes Que no están completas este poder igual es bueno. Eh, mucha diferencia. Y se caen los mobs. Yo me caí muchas veces. Demasiadas veces. Eh, no. Por aquí. Uy no Ya, yo voy a pescar este mono Que ese, bueno, me lo hice automático Pero es más o menos así Que tú tenéis que colocarte acá y buscar una parte donde esté disponible para mover y disparar No, yo no, yo quería pescar ese poder Pero no, no se pudo Yo voy a utilizar este que se llama láser Uff, lo voy a hacer Y nos pasamos el este nivel. Perdón si no hablo mucho. Pero que la verdad. No estoy con ganas de hablar. Para nada. Estoy muy cansado. Como sabrán, estamos terminando las clases. Ahora está pared. Y bueno. Cuando terminamos las clases. ¿Qué es esto? para recargar Iba a retener un poder más nefasto Pero bueno eh, Y bueno Cuando acabamos Estamos jugando fútbol Y como a mí me gusta jugar fútbol Empezamos a jugar y todo O sea, no soy fan del fútbol Pero me gustaba... Igual. Por esta parte... Ya, otra cosa, a ver. Y también... O sea, no hacemos nada de tarea. O sea, estamos todo el día aburridos ahí. Ah, miren. Este... Ah, espera. Y no por acá. Entonces suban los dos? No. Chuda. Tenemos otra. Bueno, hay uno nomás. Vamos a ver. ¿Acá es random? No. ¿Y acá este es poder? Ah, ya sé cuál es este poder. Bueno, este poder es este. ¿Dice? Uf, luego. y se duerme en medio de camino y rota venga, ojito, estamos todo el día aburridos, no, sé, no estamos teniendo nada en realidad, Cuando el celular todo el rato, bueno, en mi caso yo no traigo el celular. Porque... Uh, no. Acá hay un avión poder de fuego. Mira. Por esta parte. Acá. Bueno, ¿qué se hace con esto? Se puede romper esto. ¡Eh! ¡No! Para emoción Ya Y bueno, eso Eso todo el día Después llegamos a clase Uy, uh, este poder es bueno Bueno, no tan bueno Y son te arriba Listo, listo, venga Eh, no Tenía que matar al de arriba primero Uh no, vamos para acá Bueno Estamos... Creo que este es el último nivel Creo Sí, este es el último nivel, miren Pero primero vamos a ver este minijuego Ah, no, este es un teletransportador Pensé que era un minijuego No No ¿Por qué? No este siempre llega acá, dependiendo, Chup. verdad? Vos? Se coloca a la izquierda. No, no, no, no en serio, uste buena, Uh, tengo una vida. Depende... Ah, no, tenía que convertirme en eso. Ya, ¿por qué? Qué raro este juego. Venga. Vamos a por este... Digo rápido. Depende y nos vamos a donde dependa. Creo que este... Uno oh, lujo. Prete... Oh. ¡Oh! Chuta, loco, estoy a punto de perder. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo, ojo, ojo. Chuta ¿En serio? Porque no, ya Deja, deja de trolearme. No No puede ser No puede ser Ahora sí. Estaba calentando, calentando, calentando. Uy, loco. Estaba calentando. Ahora sí. Muerte, <risa> <risa> muerte, muerte. Corre, corre, corre, corre, corre. No. Por fin. por fin terminamos bueno amigos espero que les haya gustado el gameplay sin nada más que sí nos vemos en la próxima eh, dentro de una hora voy a subir un video otro vídeo eh, espero que les guste este vídeo que yo y que bueno que si os lo permite nos encontremos en el próximo vídeo bueno amigos nos vemos hasta la próxima chao